Hola Gonzayas, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión es viernes primero de julio. ¿Qué se festeja en Canadá el día viernes primero de julio? Pues estamos celebrando el Canada Day. Eh, hoy uh, es como el día en que mucha gente pues le sale obviamente el canadiense. <risa> eh, nosotros pues todavía no lo somos, no nos sentimos, pero se siente un ambiente bonito porque mucha gente está saliendo a los parques. Sabemos que en, en todos los parques que hay aquí en, en Burnaby, al menos, pues están eh, celebrando y ahorita les vamos a mostrar cómo está esta, este festejo, esta fiesta del día de Canada Day. Yo vengo de azul, ella viene de blanco. Eh, si bien ya somos residentes permanentes, Quizás todavía falta ese ADN este meramente, pero ahí vamos poco a poquito. Nos estamos aclimatando un poquito a este, eh, a este país que, como ustedes saben, no es así como que tan fácil sentirse eh, pues eh, dentro de, de, eh, de nuevas costumbres, de nueva cultura y pues justamente se va haciendo poco a poco. Es lento, muy lento. Algunos se adaptan mucho más rápido que otros pero justamente ya estamos aquí, viernes primero de julio, día de Canadá estamos aquí en Edmonds, donde queda Edmonds Community? Community Center y el Edmonds Park queda de este lado eh, es en, un poquito en la parte sur de Burnaby, aquí en British Columbia y pues bueno algo muy interesante en este parque es que pues ahorita ya está lleno o sea normalmente no ves tanta gente aquí, si sí ves gente en las tardes especialmente ahorita que ya está mejor el clima pero pues nada como ahorita porque inclusive en la parte de atrás eh, ahorita la vamos a ver de este lado hay mucha gente de color rojo y hay muchas carpas en estas carpas hay diferentes este, diferentes tópicos diferentes pues eh, diferentes temáticas pero o diferentes carpas no y en estas carpas puedes encontrar que la pizza que el hot dog que una carpa de primeros auxilios. Puedes encontrar allá una banda de alguna gente ya mayor, este, el papá les dice veteranos, gente ya adulta, y casualmente dentro de esa gente adulta que está tocando la banda, enfrente puedes encontrar también a gente ya mayor escuchando la música. Es una especie de rock, ¿no es así amor? Sí, sí, sí. Está tranquilo, la verdad es que eh, creo que aquí no es como nuestras celebraciones mexicanas: que aquí, que el pozolazo, que la cerveza, que la, que banda. El mezquita, la banda, el mariachi. O sea, no, aquí es como que más tranquilo, pero pues está agradable porque aparte es como un ambiente muy familiar. ¿no? Y pues, como pueden ver, hay muchas casas de campaña, gente aquí con tapetitos. Eh, que pues están aquí aprovechando que es un día feriado y la mayoría descansó entonces eh, pues hay de todo un poco aquí y está, está padre más tarde vamos a ir a otro parque que es Central Park y ahí eh, pues vimos que va a haber juegos pirotécnicos en la noche entonces vamos a hacer todo lo posible para estar presentes el día de hoy la ciudad de Burnaby, pues este, tiene un comunicado que hace por correo electrónico. Si hay algunos que ya están aquí se pueden suscribir o inclusive gente que no esté viviendo aquí en Canadá me parece que te puedes suscribir para que recibas de manera frecuente estos correos y te mantengas al tanto de todas las actualizaciones y actividades que hay aquí en la ciudad de Burnaby y en este correo electrónico mencionaban tres diferentes o tres principales actividades la primera es que se iba a hacer directamente aquí en la ciudad este, aquí en el Edmonds Park la segunda que se iba a hacer es allá en, este, en el Museo Village eh, para aquellos seguidores del canal en alguna, en alguna ocasión fuimos a mostrar el día de muertos o el día de Halloween mejor dicho aquí en Canadá y hay diferentes como cabañitas que ahí adornaron eh, bastante padre para la temática de Halloween a ver si nos podemos dar una vuelta el día de hoy también más o menos para que vean cómo es que está el movimiento y eso es eh, el, en la mañana y en la tarde y ya en la noche va a ser como el momento como más estelar porque va a estar directamente en el, eh, en el parque del, de Central Park que queda aquí y va a haber bastantes actividades también para niños, para adultos y va a estar por ahí Alex Cuba, que él ganó un Grammy y va a haber cohetes, como dice Ana, va a haber cohetes para la parte de, eh, ya final, como por ahí de las 10 de la noche y esperemos estar ahí y que ustedes puedan acompañarnos un poquito para ver así que sigamos con este videoblog 4, 3, 2, ya están a punto de salir los cohetes. Estamos aquí festejando. Pues, ya han pasado los cohetes. Así que esperemos que les gusten, Gonzayas. Vamos a ver este, aquí durante bastante tiempo. Así que a disfrutarlos. ¡Mira el hijo! luz! Cómo terminaron los fireworks qué tal te pareció amor qué tal te pareció amor? Bien. <risa> A mí la verdad o así sea, está bonito pero yo mis expectativas eran más altas pero está padre está muy padre la verdad es que eh, um... Yo creo que cada quien... No sé, es que donde vivo echan muchísimo más Pero esto, es, eso no significa que no me haya gustado Está bonito, está padre Y la verdad, el hecho de haber disfrutado un día así La verdad, no, no tiene precio Sí, no tiene precio La verdad sí, nos quedaron a de ver los cohetes, los fireworks de aquí de Bornavi Nada que ver con lo que hicieron en, el, en Vancouver Sí, ahí sí estuvieron bien impresionantes porque los los, fue, los los cohetes eran como tres de diferentes tres zonas y cuando salía el cohete se permane, permanecía por bastantes segundos eh, la luz encendida y se hacían círculos muy gigantescos y este estuvo chido, cumplió lo necesario para hacer algo diferente eh, entendemos que es la primera vez que lo hacen aquí en esta zona, entonces yo estoy muy seguro de que van a hacerlo eh, lo van a mejorar en las próximas en los próximos años y sin duda alguna lo que valió mucho es el momento eh, por ahí inclusive conocimos a los chicos de my canada guy que a esta ale y a este luis aquí les dejamos esta fotito que estuvimos con ellos y ellos este, pues la verdad estaban aquí también disfrutándolo y fue una grata sorpresa haber venido de este lado ya todos se empiezan a ir entonces también nosotros ya nos vamos a mover. <risa> vámonos adiós y bueno ya después este, de que terminó el evento, nos retiramos. Quisimos grabar un poquito ahí mientras estábamos sobre la avenida, pero desafortunadamente no pudimos. Pasaron dos cosas. Una, nos encontramos a unos amigos. Estuvimos platicando. Y dos, eh, Tenochito estaba caminando bastante. Estaba duro con sus pies. Estaba moviéndose de un lado para otro. Y fue muy difícil este, poder grabar en esa parte. Eh, aparte, este, no habíamos cenado, estábamos bastante hambrientos Y pues nos fuimos a buscar un McDonald's eh, Originalmente nos íbamos a ir a comer a un Triple O's eh, Un Triple O's es una tienda que vende hamburguesas y que nos gustan bastantes Pero ya estaba cerrado Y después nos quisimos a mover a diferentes Como un McDonald's y a un A&W pero había mucha gente, como el evento había sido masivo, toda la gente se iba ahí de ese lado y no podía como tal, este, pues, eh, eh, esperarse ir a casa como nosotros, ¿no? Lo de mínimo era venirse a casa, prepararse pues a algo, este, algo sencillo y como así como nosotros, también otras personas quisieron moverse a un restaurante eran ya las once y media casi, casi ya inclusive las doce de la noche y pues nosotros decidimos buscar uno, nos fuimos a un McDonald's que queda más al norte de bornaby y nos comimos unas, este, una hamburguesa y unos nuggets y terminamos el día casi alrededor de al 20 para la 1, ahí era la 1, estábamos 12 y media sobre el estacionamiento del McDonald's y está bastante chido, no se siente nada de inseguridad, esa parte que nos gusta mucho aquí en en canadá es que no se siente ese riesgo, ese peligro de que te pueda pasar algo entonces definitivamente eh, eso es algo que nos gusta de vivir acá de este lado y bueno ya para cerrar el video espero que les haya gustado que inclusive más allá de que nosotros nos sintamos o no canadienses es el propósito de festejar este, eh, eh, este día tan especial de Canadá la Independencia de Canadá, que es algo muy bonito y hasta el final, después de haber convivido la primera vez en este día, pues ya nos quedamos con esa sensación más, este, más padre, no más de eh, estar festejando ese día, no solamente nosotros solos, sino también con otras personas que desconocíamos. Y fue una experiencia que les puedo, no les puedo decir mucho, más que eh, la pasamos bastante bien. Fue un día increíble y bueno, esperemos muy pronto verlos por acá festejando el Día de Canadá. Y esperamos que les haya gustado ¿Qué tal les pareció? ¿Cómo vieron estos eventos? ¿Cómo lo festejaron en su ciudad? Si es que ustedes ya están aquí en Canadá este, esperamos, esperamos que les haya ido bastante bien Que se la estén pasando chidos Si ya están aquí en Canadá Y si están por venir O este, quieren este, venirse a Canadá Esperamos que muy muy pronto Se les haga realidad Ese sueño de venir a vivir Al país del Maple Denle con todo No desistan Hagan que la magia suceda. Make it real. Hagan que suceda. Bye bye. Insayos.